Muy buenas noches, es un gusto de saludarlos en esta nueva oportunidad donde podemos estudiar la palabra de Dios. Tal como lo hemos venido anunciando también durante esta semana, eh, el tema que vamos a estudiar hoy eh, está centrado allí, concentrado y, y ligado también a Apocalipsis capítulo 17, pero concentrado... Básicamente allí en Apocalipsis capítulo número 13. Eh, todos los eventos que allí están relacionados en ese capítulo, que están descritos, narrados proféticamente, eh, obedecen a eventos críticos sobre la tierra. Apocalipsis capítulo 13 prácticamente es una respuesta a la gran crisis que la, hacia donde la tierra se va a dirigir. ...toda la humanidad hacia una gran crisis final. Apocalipsis capítulo 13, si lo miramos desde un punto de vista diferente... ...en el sentido de que si nos preguntamos... Eh, ...¿cómo es posible que eventos que están narrados, descritos allí en ese capítulo... ...puedan convertirse en una realidad en el planeta? Porque si lo, si no lo, si lo analizamos cierto de una manera eh, detenida... Son eventos y decisiones eh, muy drásticas, muy serias sobre la Tierra. Eh, algo, tiene que haber, algo tiene que haber sucedido previo ¿cierto? a todos esos eventos para que se puedan tomar ese tipo de decisiones. El tema de hoy eh, está basado allí en ese capítulo, como lo menciono, y tiene que ver con la adoración del dragón. Y eso es un tema que precisamente este capítulo a, eh, aborda junto con la adoración de la bestia. Hay dos tipos de adoración, eh, o una sola adoración, cierto eh, en este caso eh, hacia los poderes eh, del mal. Eh, necesitamos que Dios nos ayude, necesitamos que Dios nos guíe, nos ilumine para poder comprender este tipo de, de temas, este tipo de mensajes que pareciera que... Hablarlos en una época como la nuestra, eh, pareciera que fueran temas eh, prohibidos, como que es imposible de tocar o hablar de estas cosas porque pareciera que nunca van a ocurrir. Eh, sin embargo, nos dirigimos hacia allá. Eh, muchos serán sorprendidos cuando estas manifestaciones empiecen a ocurrir, que desde ya están ocurriendo. Y necesitamos que Dios nos ayude, nos ilumine para poder comprender lo que en su palabra está allí eh, revelado. De pronto tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al canal, al mensaje del tercer ángel. Eh, es un canal dedicado al estudio eh, para poder conversar ¿cierto? de profecías, de la contingencia actual eh, relacionado con los eventos que estamos viviendo. Eh, te invito también para que te suscribas al canal, actives allí las notificaciones, activando la campanita allí en el canal De modo que puedas recibir todas las notificaciones y los videos que, o bien el material que también se suba eh, Sean todos bienvenidos, el Señor también les bendiga eh, Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos guíe en esta oportunidad Señor que estás en los cielos, gracias por este momento que tú nos das, pedimos tu bendición en nuestro medio y rogamos que tu Espíritu nos guíe, Señor, a través de las páginas de la profecía bíblica para estos días. Bendice nuestros hogares, familias, seres queridos también, eh, o familiares, seres queridos que puedan estar enfermos, que también pongas tu mano sanadora sobre cada uno de ellos para que se alienten. Gracias por todo y lo pedimos por Jesús. Amén. Apocalipsis capítulo 13, yo les voy a invitar para que ustedes puedan abrir eh, sus Biblias allí en ese capítulo. Es un capítulo básicamente importante donde comienzan o, o donde bíblicamente allí se da origen a toda la trama final de lo que nos va a hacer partícipes a nosotros como actores también principales pero por parte del pueblo eh, de Dios. Eh, ya de allí, los capítulos que siguen son el desarrollo de, lo, de la línea cronológica ya final del tiempo del fin. Por lo tanto, lo que allí está concentrado en este capítulo, lo que está revelado en este capítulo, es de vital importancia para nosotros. Vamos a tener que aprender eh, de lo que allí se nos revela para poder hacer frente a lo que va a acontecer sobre nuestro planeta. Eh, allí en el capítulo 13 de Apocalipsis eh, encontramos los poderes eh, del mal, de los cuales eh, se nos revela allí una triple alianza. Ya lo habíamos visto en, en capítulos anteriores, cierto, en capítulos de otros estudios que hicimos sobre el dragón, la bestia y el falso profeta. Esos son los tres poderes que van a gobernar sobre la tierra, según lo señala la profecía en esos capítulos. En Daniel capítulo 11 eh, se nos habla del rey del norte como simbolizando al papado. Y en Apocalipsis capítulo 13 y de allí en adelante se nos habla de dos bestias, una que sube del mar y otra de la tierra, la cual la primera simboliza al mismo rey del norte que... En este caso sería el papado, eh, apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica, que sería la bestia que sube de la tierra. Eh, como poder adicional y que unge, cierto, a la primera bestia con todo el poder y la entroniza al nuevo orden mundial para gobernar sobre la tierra, es Satanás, el dragón, y la gente, cierto, eh, admirada de lo que acontece, eh, finalmente termina adorando tanto al dragón que es Satanás, según Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, que es el dragón, cierto, es el diablo y Satanás. Eh, así como también eh, se adora a la bestia y se le hace una, eh, un homenaje a ella, cierto, una especie de, entre comillas, gloria a ella, de, eh, indicándole que es inmortal, o que es invencible, quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Eh, por lo tanto, eh, finalmente el mundo entero termina allí adorándole, menos un grupo que está resistiendo su poder. Eh, ¿Qué es lo que nos dice precisamente la, la profecía en relación a, a estos eventos? Dice, vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón. Aquí lo tengo subrayado. Ustedes lo pueden ver allí en sus Biblia, en Apocalipsis capítulo 13, verso 3 al 4. Y adoraron al dragón. Y el mismo verso cua, eh, del 3 al 4 da las razones por las cuales eh, es adorado que había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia también diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Aquí se habla de la adoración del dragón y de la, y de la adoración de la bestia, por lo tanto, hay, aquí hay un culto de adoración, aquí hay una ceremonia, eh, una ceremonia de entronización de la bestia al nuevo orden mundial y lo realiza precisamente el dragón. Ahora, eh, cuando la palabra de Dios habla de que fue adorado el dragón, de acuerdo a Apocalipsis 12, verso 9, es Satanás, eh, la gente, eh, el mundo entero, no sabe que es Satanás. En otras palabras, está disfrazado. Y la mejor forma de poder disfrazarse ante la humanidad y pueda caer en el último gran engaño es de la forma como lo vimos la semana pasada, eh, imitando la segunda venida de Cristo Porque si él apareciera tal cual es eh, Siendo el diablo y Satanás Aquel ángel caído La gente se daría cuenta y buscaría a Cristo Por eso él quiere engañar En otras palabras, eh, toma la forma de Cristo Y aquí es adorado eh, Sin embargo, cuando Apocalipsis habla de que adoraron al dragón Obviamente está desenmascarando que en el fondo no es Cristo el que ha sido el que ha venido a la tierra, sino que es el diablo junto a sus ángeles. Y esto va a acontecer en una línea profética de tiempo que habíamos señalado también la, la vez pasada, que puede darse eh, entre antes de que termine el tiempo de gracia o una vez que termine el tiempo de gracia. Hay dos posiciones para esto, incluso la... Eh, hasta donde he escuchado y leído, eh, muchos se inclinan para pensar que Satanás va a tomar la forma de Cristo o, o va a imitar ¿cierto? la segunda venida de Cristo, eh, una vez que termine el tiempo de gracia eh, sin embargo para, eh, para poder afirmar eh, un evento como ese eh, y en esa posición de tiempo debemos de presentar argumentos, así como también para afirmar que Satanás va a aparecer imitando a Cristo antes de que termine el tiempo de gracia. Por lo tanto, eh, Satanás aquí dice la Escritura que es adorado, y para que él sea adorado de esa manera, él tiene que tomar la forma de un ser que reciba adoración por parte del mundo, y en este caso es la forma ...de Jesús en su segunda venida. Van a haber diferencias, obviamente, ya la hemos mencionado alguna de ellas... ...sin embargo, esto de adorar al dragón eh, no es nuevo. Es lo que ha pretendido a través de todos los tiempos, incluso desde su rebelión en el cielo. Y estas pretensiones eh, aún las mantiene en un tiempo como el nuestro... ...solamente con la diferencia de que ahora eh, es masivo, será a escala global salvo con una pequeña minoría que va a resistir a lo que él tiene como pretensiones para el mundo. Eh, si retrocedemos eh, tanto en el tiempo como en las páginas de la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 14, del verso 13 al 14, dice el profeta eh, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo».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 antes de que se convirtieran el diablo y Satanás en el opositor eh, de Dios, en el gran anticristo, eh, era que quería ser adorado, es decir, recibir el mismo homenaje y la adoración que solamente a Dios se le podía dar. Y eso no podía ser porque él era un ser creado. Eh, incluso dice el, el, el pasaje que quería ser semejante al Altísimo, pero ¿de qué manera? Eh, sentándose a los lados del norte y sobre el monte del testimonio. En otras palabras, el lugar donde Dios tiene su trono, allí él quería sentarse como Dios, haciéndose pasar por Dios y de esa manera recibir la adoración no solo de los ángeles, sino también de los habitantes de otros mundos que eh, nunca, eh, nunca cayeron. Por lo tanto, estas pretensiones son eh, mantenidas después o trasladadas junto con él aquí a la Tierra una vez que fue expulsado del cielo. Eh, también, eh, eh, una vez que Satanás cae a la Tierra y el tiempo transcurre, eh, tenemos lo que fue el primer intento eh, de establecer sobre la Tierra un nuevo orden mundial. Y esto corresponde a la torre de Babel. Eh, cuyo rey cierto era Nimrod y de esa manera iba a ser el primer poderoso en la tierra, el primer rey sobre la tierra, que sería eh, Nimrod. Eh, y este sería el primer, el, el primer intento de establecer un orden mundial sobre la tierra, el cual fue fallido porque era muy temprano, no era el momento en que Dios lo iba a permitir, ni siquiera todavía venía... Eh, se producía eh, la primera venida de Cristo, por lo tanto era imposible que un nuevo orden mundial se estableciera sobre la tierra en la forma que quería ser establecido. Eh, la palabra de Dios en relación a este evento, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el alfato en lugar de mezcla y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Eh, acá se está hablando de los moradores de la tierra eh, cuando este, una vez que, eh, digamos, eh, Noé y sus hijos, ¿cierto?, se reproducen después del diluvio. Y finalmente la tierra es poblada una vez más. Eh, y como era lógico, una parte que no conocía a Dios o se rebeló contra Dios, que fueron los descendientes de Cam, especialmente allí de Canaán, que fue maldecido por su padre Cam al, al ver la, la desnudez de su padre allí. Eh, y de allí este es el origen de los cananeos sobre la tierra, y ellos, cierto, se reúnen, eh, y por otro lado la tierra tenía una sola lengua, un solo idioma. ¿Qué idioma era ese? ¿Cuál era la lengua eh, materna que hasta allí se hablaba? Eh, no está revelado en las Sagradas Escrituras. Podríamos entrar a especular muchas cosas, pero no es el tema en este momento. Eh, sin embargo, la idea principal que ellos tenían en mente era, vamos, edifiquémonos una ciudad. Una torre y, y cuya cúspide llega al cielo. Es decir, iba a tener la ciudad que sería Babel, eh, una torre, ¿cierto?, como figura principal de edificación, pero que, cuya finalidad era alcanzar el cielo. Es decir, sobre la, la, la cúspide de aquella torre habrían de realizarse eh, actos de adoración, eh, sacrificios humanos, de modo que Satanás iba a ser allí adorado. Por lo tanto, todo lugar alto que en la Biblia se señala como lugares altos naturales, como fueron los montes, se sacrificaban vidas humanas, se adoraban sobre ellos. Y en los lugares geográficos donde no había eh, edificaciones naturales, como los montes, ¿cierto? los hombres las realizaban de manera artificial sin embargo, Dios tuvo que intervenir y esparció a los moradores de la tierra eh, con, a, con diferentes idiomas. No se pudieron entender y Dios deshizo el primer intento de un nuevo orden mundial sobre la tierra. Y precisamente en los lugares altos de adoración eran lugares de eh, prostitución idolátrica, espiritual, donde el pueblo, de, incluso el pueblo de Dios, copió esa forma de adorar de los pueblos cananeos. Y estos pueblos realizaban sacrificios humanos, especialmente <coughs> eh, sacrificios eh, de niños sobre aquellos altares que estaban eh, eh, levantados allí sobre eh, aquellos montes. ¿Recuerdan las pretensiones de, de Lucifer? Y en el monte del testimonio me sentaré, es decir, en un lugar encumbrado, en un lugar alto, que en este caso era el trono alto y sublime de Dios, esa forma de, de adoración la imitó aquí en la tierra, en los lugares altos naturales. Sin embargo, sobre ellos se adoraban ídolos, se sacrificaban vidas humanas, especialmente niños. Eran ofrecidos a los ídolos que en el fondo, como dice el apóstol Pablo, eran ofrecidos a los demonios. Eh, allí podemos ver... Eh, unas escenas ciertas representadas, eh, especialmente con el dios eh, moloch eh, que era una, era, un, era una figura de animal eh, cuyo interior era un, un, un vientre hueco, eh, donde se echaba cierto leña al ídolo y este se ponía al rojo vivo. Y el niño era puesto por este sacerdote pagano en las manos de este ídolo abominable, y los niños obviamente morían allí vivos, eh, al rojo vivo del metal. Eh, pueden ustedes apreciar eh, eh, trompetas, instrumentos de música, tambores incluso, los cuales sonaban a tal intensidad que ahogaban el grito de la víctima para evitar que las madres se arrepintieran y finalmente le quitaran el niño al sacerdote. Por lo tanto, era un acto abominable, y esto lo hacían los pueblos cananeos, las culturas cananeas. Y esto, y esto era lo que precisamente iba a ocurrir en la cima también de la torre de Babel. Ahora bien, el pueblo de Israel también copió esta forma de adoración sobre los lugares altos idolátricos. Dice allí el libro de Jeremías, en el capítulo 19, eh, verso 5, y el capítulo 32, verso 35 edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, dice el Señor, ni hablé, ni me, ni, ni, ni siquiera me vino al pensamiento, dice el Señor. Y edificaron lugares altos a Baal, esos lugares altos tienen que ver con altares sobre los montes, los cuales están en el Valle del Hijo del Inom para hacer pasar por fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino el pensamiento que hiciesen, eh, que hiciesen cierto, esta abominación para hacer pecar a Judá. Por lo tanto, el pueblo de Israel, al caer en apostasía, copiaba las prácticas de los pueblos paganos, de los pueblos que le rodeaban, y las introducía como prácticas también al interior eh, de su comunidad para finalmente adorar a los dioses paganos, a los dioses falsos. Eh, y, y siempre este tipo de idolatría estaba acompañada por eh, sacrificios humanos. Se exigía la sangre eh, de la víctima y era una forma en que Satanás quería imitar también la forma de adorar a Dios con el sacrificio de Cristo. Pero en este caso lo hacía eh, engañando a la gente eh, incluso hasta el pueblo de Dios, para que ellos mismos ofrecieran a sus hijos. Y el Señor dice, esto yo no lo pensé, no lo mandé, en ningún momento se los ordené. Esto se llama paganismo idolátrico y es una forma de adorar a Satanás también. Son los intentos que Satanás ha tenido a través de lo, a lo largo de la historia para que el, la gente le pueda rendir eh, homenaje, cierto adoración. Eh, una de las formas también lo hizo allí con Jesús, ustedes lo pueden leer y me acompañan, en el libro de Mateo, el capítulo 4, verso 8 al 9, en una de las tentaciones, otra vez él le llevó el diablo cierto, a un monte muy alto. Fíjense allí, una vez que Jesús se bautiza, se va al, esto era el año 27, cuando Él se bautizó en el otoño de ese año, en cumplimiento de la profecía de Daniel, eh, capítulo 9 de las 62 semanas que terminaban en el año 27 con la aparición del Mesías y finalmente él eh, de allí se va al desierto para reflexionar, para ser fortalecido en lo que habría de ser su ministerio por eh, tres tiempos y medio es decir, por tres años y medio eh, tres años y medio literales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 Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Por qué Satanás lo lleva a un monte muy alto? ¿Por qué lo traslada en, de donde él estaba y lo traslada a un monte alto? Eh, es, la, es lo mismo que estaba allí en Isaías, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, nuevamente imitando el lugar alto del trono de Dios en el cielo, y de esa manera quería ahora al Hijo de Dios eh, que él le rindiera culto, homenaje a él, adoración a él, desde un monte también muy alto y le prometió todas las cosas de este mundo. Por lo tanto, las mismas pretensiones que tenía en el cielo y hasta la primera venida de Cristo, Satanás la seguía manteniendo. Eh, aquí hay un detalle bien importante eh, a considerar. En el capítulo 14, que ya habíamos leído de Isaías, capítulo 14, verso 13 al 14, Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Qué significa esto a los lados del norte? Eh, ¿Puede existir puntos geográficos eh, en el cielo? Eh, al parecer, la Biblia lo revela a los lados del norte. En otras palabras, eh, el, el profeta Isaías nos está diciendo de que el trono de Dios queda al lado norte en el cielo. Y en ese lugar, apuntando hacia el norte, Satanás quería también sentarse sobre el trono y adorar. Eh, hay bastante simbología eh, satánica de adoración eh, al dragón aquí en, en la tierra el mismo dios eh, abominable del pasado incluso que era el dios eh, Moloch. Eh, hay una estatua de él de una reproducción de esa estatua que se colocó allí en Roma a la entrada del coliseo romano imagínense lo que el mundo hoy en día está a lo que el mundo hoy en día está llegando eh, la adoración de los demonios o a los demonios a través de imágenes abominables de ídolos del pasado que Dios condenó, juzgó a aquellos pueblos y naciones. Por lo tanto, todo esto que tiene y guarda relación con la adoración del dragón eh, podemos eh, ya señalarlo en el libro de Naúm. El capítulo 3 y el verso 4. A causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. En otras palabras, cuando habla de hechizos, está hablando de espiritismo. Solamente al tiempo de, la, de aquella época, y hoy en día tenemos el espiritismo moderno que en el fondo es el hecho de establecer cierta comunicación allí con los poderes directos eh, del mal. Eh, y aquí el profeta Naún nos está hablando de aquella eh, ramera de hermosa gracia que es la misma que el libro de Apocalipsis señala, la gran Babilonia. Y cómo es posible, cierto, que la gran Babilonia, que se dice ser eh, seguidora del Señor,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 por el espiritismo moderno, eh, dicho eh, de frente, ¿cierto? Por el espiritismo moderno fueron engañadas todas las naciones. ¿Y esto dónde se hacía? En Babilonia. Babilonia la grande, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Según Apocalipsis 17 y 18 y Apocalipsis capítulo 18. Eh, la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Eh, yo los quiero llevar a alguna simbología moderna, actual, que ya está condicionando la mente, ¿cierto?, eh, de las personas, para que cuando eh, Satanás aparezca sobre la tierra imitando a Cristo, eh, pueda ser adorado. Eh, ustedes pueden ver aquí una, una edificación, eh, allá en Roma, ¿cierto?, donde... Eh, pareciera que esta misma edificación, eh, si la analizamos por fuera, eh, tiene unos enormes ventanales eh, ovalados, eh, grandes, y la cabeza o el techo, cierto, es ondulante. Sin embargo, tiene toda la forma en, en su parte externa de la cabeza de una serpiente. Y este no es un templo, es un salón auditorium. Si lo comparamos... Eh, como ya lo vamos a ver, sin embargo, esta construcción, ¿cierto?, eh, no es precisamente un templo o capilla, sino más bien unas, es una sala de audiencias. Y es un auditorium, también se le conoce como Aula Pío VI o Sala Nervi, de donde el Papa se dirige a los católicos. Y la enorme estructura, del tamaño de un campo de fútbol incluso tiene, eh, nombrada en honor al Papa Pablo VI, fue construida en el año 71, ...por el arquitecto italiano Pier Luigi Nervi, eh, quien era conocido por sus diseños simples, prácticos y duraderos... ...gracias a la eh, utilización de concreto reforzado. Eh, tiene capacidad para 6.300 personas y se edificó en tierras eh, donadas por eh, la Orden de los Caballeros de Colón... ...teniendo una parte de la construcción en el Vaticano y la otra en Roma. Y es utilizada por el Papa como una alternativa a la plaza de San Pedro para llevar a cabo la audiencia general de los, de los días miércoles. Es decir, se puede utilizar la plaza de, de, de San Pedro en Roma, ¿cierto? De, de la Basílica, o bien eh, este salón auditorium. Si ustedes lo pueden eh, ver allí, tiene la misma forma que la cabeza de una serpiente. Es interesante y es el lugar donde el Papa... Eh, tiene sus conferencias Se dirige a todos los católicos eh, Hace lecturas, ¿cierto? Especialmente los días miércoles Tiene la misma forma de una serpiente De la cabeza de una serpiente Sin embargo, si nos adentramos Vamos ahora al interior de este salón eh, Tiene la siguiente forma Ustedes pueden ver allí al fondo eh, Bueno, ahí está el salón Hay gente sentada eh, y en uno de los costados están estos ventanales ovalados eh, cubiertos por estos mosaicos. Eh, este es un costado y al otro costado, ¿cierto?, es de la misma forma. Por lo tanto, son dos eh, ventanales ovalados de la misma forma como el que vemos allí. Eh, se ve lujoso, bien interesante. Sin embargo, si nos podemos alejar un poquitito... Eh, ustedes pueden notar los dos ventanales, los dos óvalos con mosaico a los laterales Y aquí el salón está, está vacío ¿Y qué es lo que ustedes pueden apreciar? Eh, exactamente, lo mismo que estoy viendo y que la mayoría de las personas lo han podido apreciar El interior es la cabeza de una serpiente los dos pilares que encierran la escultura que está ya al fondo, de la cual ya nos vamos a referir, eh, son los dos colmillos de la serpiente y el pasillo central simboliza también la lengua de este, de este reptil. Ustedes lo pueden apreciar allí mejor. Esto no es un diseño... Eh, que haya salido a la casualidad, nada sale a la casualidad, todo está detallado, se construyó para estos fines. Ahí si ustedes comparan, tiene la misma forma, ¿cierto? Los colmillos, la boca de la serpiente, la cabeza y los ojos. Eh, en el altar que ustedes veían allá al fondo, voy a retroceder. En el altar que ustedes ven allá al fondo, eh, se puede apreciar esta figura. Es una figura en bronce. Eh, que simboliza la resurrección de Jesús de entre cenizas y almas que estuviesen en el infierno. Eh, sin embargo, si vemos la misma figura desde otra perspectiva, eh, la cabeza de Cristo, el pelo, cierto, que está como que el viento lo sopla hacia un costado, se puede apreciar que tiene la forma de una serpiente. Ahí ustedes lo pueden ver está en un recuadro en rojo eh, Es la es verdaderamente es la cabeza de un reptil y la forma eh, no sé cómo llamarlo esto realmente tenebroso eh, revela que prácticamente es el trono del diablo esto es el trono de Satanás y frente a eso ustedes pueden apreciar que los papas o al menos en el que está en este momento en ejercicio, eh, se sienta y realiza la conferencia. Todo esto está al fondo, ¿cierto?, y entre los colmillos eh, de la serpiente. Eh, ustedes pueden apreciarlo mejor allí. Eh, se ve la cabeza, pareciera que fuera la cabeza de Cristo, pero si lo ven mejor hacia arriba, está la cabeza de un ser eh, monstruoso, diabólico una serpiente, el cráneo de una serpiente y pareciera que alrededores fueran almas, demonios en pena que quieren resurgir desde el abismo y a esto cierto eh, es, es, es, es el auditorium de la serpiente desde el cual Satanás eh, habita porque no puedo decirlo de otra manera eh, la Biblia dice que en el capítulo 12 verso 9 eh, el dragón era la serpiente antigua el eh, que es el diablo y satanás en otras palabras desde este lugar eh, cierto eh, el, el papa se dirige en otras palabras desde el interior de la boca de la serpiente de la eh, es decir la, es lo que escuchamos en el fondo eh, cualquiera homilía Cualquier discurso, cualquiera palabra, en el fondo provienen desde el interior de la boca de la serpiente. Es decir, de la boca de Satanás. Es interesante. Por eso Apocalipsis 18 nos decía que por tus hechicerías fueron engañadas también todas las naciones. Este otro símbolo también satánico, la cruz torcida, eh, Revela un ser que pareciera que no fuera Cristo, grotescamente colgando de una cruz, delgado, escuálido, prácticamente un esqueleto, y esto no es Jesús. Y este es un símbolo satánico de invocación al demonio, la cruz torcida. Fue, eh, fue, es utilizada, bueno, fue utilizada en el pasado por varios papas y el actual todavía eh, lo mantiene. Ahí ustedes pueden apreciar eh, la figura en detalle en relación a lo que es esta simbología. Eh, también eh, se puede apreciar la, la cruz invertida en el mismo Vaticano. Esto ya no está en forma oculta, está algo descarado, evidente. Eh, y este es otro símbolo de satanismo, de invocación al demonio. La adoración de Satanás en el nuevo orden mundial. Y esto es precisamente lo que en el fondo de todas las cosas se pretende aquí en la tierra. La adoración del de demonio, cierto, de Satanás, en el cual finalmente él va a lograr sus fines que se propuso en el cielo. Pero ahora quiere convocar a toda la humanidad en una sola adoración. Eh, como dije anteriormente, surge una pregunta eh, también interesante ¿cuándo va a pasar esto? <coughs> porque hasta aquí hemos de estamos describiendo los eventos pero ¿cuándo va a suceder? es decir, ¿en qué parte de la línea escatológica profética? déjenme decirles que hay bastante material hay bastante argumento eh, para poder establecer eh, el momento exacto en que Satanás va a aparecer imitando a Cristo y en el cual este tipo de adoración eh, se va finalmente a materializar Dice la inspiración que un poder de abajo está actuando para poner en acción las grandes escenas finales del drama La venida de Satanás como si fuera Cristo Y su actuación con, eh, con todo engaño de iniquidad en aquellos que se unen en sociedades secretas Servicio Cristiano, página 64 eh, y el acto capital que va a coronar la gran o el gran drama, ¿cierto?, del engaño será que el mismo Satanás se va a dar por el Cristo. Y hace mucho que la iglesia profesa esperar el advenimiento del Salvador como consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador va a simular que Cristo habrá venido. Y en muchas partes del mundo, de la tierra, ¿cierto?, se van a escuchar voces de triunfo, de júbilo, de alegría: que el Señor ha venido, el Señor ha venido. Y finalmente va a haber un grupo, eh, un grito cierto de triunfo. Conflicto de los Siglos, capítulo 40, página 6, 82. El pueblo eh, se postrará en adoración ante él. Y fíjense que si analizamos el, lo que dice esta cita, que el pueblo se va a postrar en adoración ante él, obviamente, él no va a aparecer como Satanás, él no va a aparecer como el dragón simbolizado allí en Apocalipsis capítulo 12 eh, o como este ángel caído que lleva prácticamente 6.000 años aquí en esta tierra eh, sino más bien va a tomar la forma de Cristo porque si él no tomara la forma de Cristo la gente se daría cuenta y buscaría con ansias al Señor a Jesús por lo tanto él toma esa forma por eso el pueblo se postra ante él por eso es un engaño Mientras levanta las manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba también en la tierra. Eh, ¿Quiénes lo van a adorar? El pueblo, dice, se va a postrar en adoración ante Él. Estas personas que finalmente lo van a adorar, serán aquellos que no van a aceptar esta advertencia que eh, ya el pueblo de Dios está dando, ¿cierto? Ya estamos dando esta advertencia de que esto va a acontecer en un tiempo muy cercano al nuestro. Esto va a suceder en nuestros días. Nosotros somos eh, contemporáneos de estos eventos, vamos a ser contemporáneos. Por lo tanto, va a suceder en nuestros días. La, todos los eventos en la tierra en estos momentos se están configurando hacia el cumplimiento de esta profecía. No nos estamos dando cuenta porque no estamos estudiando y no estamos proclamando los mensajes que deberían de estar a la altura de los tiempos que vivimos y de lo que va a acontecer sobre la tierra. La gente se va a postrar ante Él y serán también aquellos que, como dije, eh, rechazaron el mensaje y por otro lado, cuyos nombres, dice la Escritura, no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. A medida que se acerca la segunda aparición de nuestro Señor Jesucristo, instrumentos satánicos, eh, son impulsados desde abajo. Y Satanás no solo aparecerá como un ser humano, sino que va a personificar a Jesús. Y el mundo que ha rechazado la verdad, ¿no? eh, lo recibirá como el Señor de señores y Rey de reyes. Espero que ninguno, ninguno de nosotros rechace la verdad. Pero hay muchos que incluso ya están despreciando la, las profecías. A muchos no les gusta que le abren que les hablen de lo que va a acontecer sobre la tierra, de lo que va a venir. Por un lado les da miedo, otro lado no quieren saber de estas cosas, como si que, digamos, dejando de escuchar, ¿cierto?, esto no va a acontecer. Al contrario, el mundo ha rechazado la verdad y espero, ¿cierto?, que nosotros tampoco lo hagamos. Se nos va a ordenar eh, adorar a este ser. Satanás vendrá haciéndose pasar por Jesucristo y haciendo grandiosos milagros. Y los hombres se van a postrar y lo van a adorar como a Jesucristo. Vamos a ver a multitudes de la misma manera eh, que allí en Babilonia, ¿cierto? Cuando el pueblo se postró en aqu... frente a aquella imagen y la adoraron. Eh, y se nos va a ordenar adorar a este ser. De la misma manera que se le ordenó a toda esa gente en Babilonia y se le ordenó a aquellos eh, tres jóvenes también que estaban allí de, del pueblo de Dios cautivos en Babilonia a adorar esa imagen. Ellos permanecieron de pie, pero todos los lomos, ¿cierto? Estaban eh, hacia abajo, los rostros, hacia tierra en adoración a esa imagen. La misma escena se va a reproducir en diferentes partes del mundo en la medida que Satanás... Vaya, eh, vaya eh, visitando cierto y caminando sobre la tierra Y el mundo cree que es Cristo Se proclama a sí mismo como el Cristo Y la gente cree que es Cristo eh, Cuando Jesús cuando Satanás se le apareció a Jesús en el desierto de la tentación eh, Satanás no se le aparece como el, el ángel que caído que era No, él se le, se, se le presentó a Jesús como un caballero de fina y hermosa estampa, es decir, de una apariencia noble, eh, para hacerlo caer, hacerlo, eh, tentarlo, ¿cierto? Y hacerlo caer. Y la gente va a creer que es Cristo, pero ¿por qué cree que es Jesús? ¿Nunca escuchó hablar entonces de que Satanás iba a tomar la forma de Jesús viniendo a la tierra? ¿Nunca se le advirtió al mundo que esto iba a acontecer? ¿Por qué lo adoran? ¿Por qué cayeron en él? En ese engaño, bueno, las, las citas anteriores nos señalaban que rechazaron la verdad y la verdad hoy en día está presentada en la forma de las profecías del tiempo del fin. Por lo tanto, es delicado el tema eh, relacionado con lo que estamos estudiando porque el consejo bíblico es no menospreciéis las profecías. Eventos del último últimos días, capítulo 11, página 168. Eh, él también va a hacer descender fuego del cielo y esto también es parte de una ceremonia ¿cierto? que el mismo Satanás también establece y con eso valida el hecho de que él eh, hace creer a la gente que él es Dios y las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo porque hasta hará descender fuego del cielo ¿se imaginan o nos imaginamos la escena cuando empieza a caer fuego del cielo, ¿qué color va a tener el sonido, la forma? Eh, la gente se va a sorprender al ver este tipo de señales que va a estar haciendo este falso Cristo, es decir, Satanás mismo. Eh, hará descender fuego del cielo a la, a la vista eh, de los hombres para probar que Él es Dios. ¿De qué manera les va a probar a los hombres de que Él es Dios? Precisamente. Haciendo descender fuego del cielo de la misma forma que fue el método cierto escogido por Dios para probar que él, iba, que él era Dios sobre el pueblo cuando hizo descender fuego del cielo sobre el monte Carmelo, sobre el altar. Y Satanás va a imitar la forma de adoración del monte Carmelo, solo que con la diferencia de que ahora sí, esta vez, Dios se lo va a permitir porque llegaron los días finales, llegaron los eventos finales. Y Satanás va a reproducir de manera, obviamente en un acto de blasfemia, un acto de adoración. Haciendo descender fuego del cielo y haciéndole creer a la gente que Él es Dios. Así como el pueblo entero eh, reconoció al Dios verdadero en el monte Carmelo. Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El mundo entero va a decirle también a Él que Él es Dios, que Él es Dios. Cuando vea que caiga o cuando empieza a descender eh, fuego del cielo, muchos serán engañados y estos serán eventos maravillosos. Eh, fíjense que en la sexta trompeta, eh, Apocalipsis capítulo 9, versos 20 al 21, en algún otro momento vamos a abordar temas y ya por a la altura cierto del calendario que estamos viviendo, que quedan pocos días para... ...que termine el año... ...serán temas que vamos a ir proyectando ya... ...para el próximo año 2021... Eh, ...qué significan las siete trompetas... ...sin embargo de pronto... ...en la sexta trompeta se nos dice... ...y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas... ...ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos... ...ni dejaron de adorar... Eh, ...a los demonios... ...ni a las imágenes de oro, de piedra, de bronce... Eh, ...de cierto, de plata, de, de bronce, de piedra, de madera... Las cuales no pueden oír, eh, ver, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, hechicería, fornicación, hurto, etc. Aquí habla de la adoración de los demonios. Por lo tanto, estos demonios obviamente es, tienen la, la forma de ángeles de luz sobre la tierra. En este falso milenio que eh, se va a concretar sobre esta tierra. Eh, y este milenio... Fíjense que la inspiración nos dice lo siguiente: Merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás va a aprender a los hombres en sus redes. Mientras uno cierto, es la base del espiritismo y el otro la base de unión para con Roma, en el caso del domingo, los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, es decir, el protestantismo apóstata simbolizado en Apocalipsis capítulo 13 por la bestia que sube de la tierra, el dragón, cierto Satanás mismo, con sus manifestaciones sobrenaturales que se le puede llamar el espiritismo. Y Roma, esa es la triple alianza, ese país, Estados Unidos, marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Y los papistas y los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y el mundo entero va a ver en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo. Que finalmente todo el mundo se va a convertir. Y cuando esto suceda, será el comienzo del milenio tan largamente esperado aquí en la tierra. Conflicto de los Siglos, capítulo 37, página 646. Es decir, va a haber un tiempo de paz en la tierra donde aparente el mundo está convertido en armonía con la ley eh, del domingo. Y en relación a esto, también la inspiración dice que declaraban que ellos tenían la verdad y que los milagros, noten, los milagros, manifestaciones sobrenaturales, eh, grandes señales, como dice Apocalipsis capítulo 13, versos 12 y 13, eh, sucedían entre ellos, que los ángeles del cielo hablaban y caminaban con ellos, estos son demonios, ángeles caídos. Por eso la secta trompeta dice que y, y, no, y no dejaron de adorar a los demonios. Que entre ellos hacían con gran poder señales y prodigios. Y que este era el, el milenio temporal que habían estado esperando por tanto tiempo. El mundo entero estaban convertido y en armonía con la ley del domingo. En otras palabras, está hablando de ley dominical a escala global como el máximo evento para dar inicio de lleno a un nuevo orden mundial sobre la tierra. Eh, pero este pueblo pequeño, débil, estaba desafiando las leyes, hablando del pueblo de Dios. Es decir, eh, van a haber, va a haber gente disidente, marcada, proscrita, ¿cierto? que será el pueblo de Dios. En otras palabras, eh, Satanás se va a manifestar en la tierra y junto con eso va a comenzar un gran milenio de paz. Eh, si podemos ver la cronología de este falso milenio, ¿por qué digo falso? Porque de, par de partida no van a ser mil años eh, y en segundo lugar el verdadero milenio de mil años eh, ocurre una vez que Jesús eh, eh, se produce la segunda venida, es decir, de allí en adelante por mil años mientras la iglesia está en el cielo y Satanás está aquí en la tierra y rodeado de cuerpos muertos, esqueletos, ¿cierto?, de los impíos que murieron en torno a los eventos de las plagas y otro tipo de acontecimientos, más el evento máximo, ¿cierto?, cuando Jesús destruye a los enemigos de su pueblo en su segunda venida. Hay una triple alianza sobre la tierra, el dragón, eh, el Satanás, ¿cierto?, la bestia y el falso profeta. La, hay, de, hay ley dominical a escala global, el mundo entero estaba convertido, el mundo entero estaba en armonía, fratelli tutti, es decir, todo en armonía. Pareciera que la profecía aquí nos está señalando que eh, en un tiempo como el nuestro se asentaron las bases para el desarrollo de un nuevo orden mundial sobre la tierra. Y esa encíclica, fratelli tutti, hermanos todos, o todos viviendo en armonía, o que vamos a vivir en armonía porque todos somos hermanos, fratelli tutti, ¿cierto?, eh, ...asentaba las bases de un nuevo orden mundial. Esto nos revela la proximidad y la altura de los tiempos eh, proféticos... ...que precisamente estamos viviendo sobre la tierra. Ángeles caminaban eh, con la gente. Los ángeles se manifestaban. Estos no son ángeles de Dios, son ángeles caídos... ...que tomaron la forma de ángeles de Dios. Y esta forma de comunicación, porque dice... ...los ángeles caminaban y hablaban con la gente... Eh, caminaban y hablaban con la gente esto se llama eh, o este acto de comunicación con el mundo espiritual se llama espiritismo espiritismo y esto es la forma del espiritismo moderno que Satanás va a utilizar imitando al cristianismo a los ángeles, caí, a los ángeles de Dios y él tomando la forma de Cristo sobre la tierra será un evento extraordinario sobre el planeta ...al ver este tipo de nuevas condiciones. Por eso se le llama nuevo orden mundial. Solo que en términos seculares se lo plantea desde otro punto de vista. Pero la profecía lo señala en términos espirituales... Eh, ...cuyo centro es lo espiritual, la ley de Dios. En, en Pugna, ¿cierto? Con las leyes humanas. Sin embargo, también hay un grupo disidente sobre la tierra... Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ven, día del Señor vendrá, así como al adorar en la noche, que cuando digan paz y seguridad, es decir, cuando empiece este milenio de paz y de seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Eh, la primera carta de Pablo a los tesalonicenses eh, capítulo 5, verso 1 al 3, escrita allí en el año eh, 51 después de Cristo. Eh, sin embargo, el, la palabra de Dios nos hace un llamado a adorar precisamente a Dios. Y eso es lo contrario a lo cual nos, el mundo eh, va a ser, ¿cierto? El pueblo de Dios está llamado a adorar a Dios... Y el llamado final, el mensaje final, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, es una invitación al mundo entero a aceptar a Dios, aceptar a Cristo como único Salvador y precisamente adorar a Dios. Vi volar por medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria. Porque la hora de su juicio ya ha llegado. Y aquí está el llamado que el, el, estos mensajes están haciendo. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Capítulo Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 7. El santuario nos presenta la verdadera adoración a Dios y cómo debe de ser adorado. Y esto Dios lo, lo estableció, lo instituyó en el Antiguo Testamento y que ha de ser eh, para nosotros también grandes lecciones de saber cómo adorar a Dios. Satanás quiso sentarse, y ya lo había mencionado al comienzo, a los lados del norte. Y los puntos geográficos, ¿cierto? Y, la, y su estrecha relación con la adoración a Dios. Fíjense que en relación hay dos puntos cardinales, eh, que son el oriente y el norte en las Sagradas Escrituras. Y ambos, oriente y norte, están relacionados con Dios, Fíjense que el huerto estaba al lado eh, oriente cierto, del Edén. Los ángeles se pusieron al oriente del huerto. La entrada del santuario estaba mirando hacia el oriente. Y la estrella de Belén, cuando en torno a la primera venida de Cristo, apareció al lado eh, del oriente. Los reyes magos venían del oriente. Y el ángel con el sello de Dios sube de donde sale el sol, de oriente. Y en la sexta plaga se prepara el camino para los reyes del oriente. Y es interesante, ¿cierto?, lo que se señala allí. También eh, los lados del norte. El trono de Dios estaba situado al lado norte. La mesa del, eh, del lugar santo, del santuario, estaba ubicada al lado norte. El rey del norte se, refiere, eh, se enfurece con noticias del oriente y del norte. El Mesías es prometido eh, desde el norte. Los juicios de Dios venían sobre Jerusalén, ¿cierto? Desde el lado norte. Eh, fíjense que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrete y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Por lo tanto, el Oriente y el Norte son puntos cardinales de los cuales eh, simbolizan la adoración a Dios y el lugar de Dios. Eh, la orientación geográfica del santuario. ...estaba ubicada de la forma como ustedes lo pueden apreciar allí... Eh, ...de acuerdo a la rosa también de los vientos... ...donde la, eh, la entrada, cierto... ...quedaba mirando hacia el oriente... ...y ya hacia adentro... Eh, ...todo miraba, apuntaba hacia occidente... Eh, ...norte y sur... El, ...la mesa del santuario estaba ubicada al lado norte y el candelabro estaba ubicado al lado sur también. y De manera que cuando el, el sacerdote ofrecía los sacrificios sobre el altar, eh, su espalda miraba hacia el oriente y su rostro y el corazón miraban hacia el interior del santuario. En otras palabras, la forma geográfica y la adoración indicaba que, el, y el sacerdote siendo símbolo del pueblo, representaba el hecho de que el pueblo en la persona del sacerdote le daba la espalda a los dioses paganos y le daba el corazón y su rostro a Dios mirando hacia el santuario. Ahí tenemos cierto, la las orientaciones de lo que es la rosa de los vientos y esto aplicado al santuario podemos ver allí los puntos cardinales, cómo se adoraba eh, antiguamente y la orientación que éste tenía. Al presentar el sacrificio, el sacerdote en el santuario le daba la espalda hacia el sol y su rostro y corazón miraban hacia el interior del santuario, tal cual lo habíamos eh, señalado. Ahí está el interior, ¿cierto? El lugar santo y el lugar santísimo. Si leemos el libro de Éxodo, notamos que eh, la, la mesa estaba ubicada al lado norte del santuario y el candelabro al lado sur. Eh, hasta que no estuviese abierto el lugar santísimo, el lugar santo, eh, la mesa, representaba al trono de Dios. Si buscamos en el, si buscamos en el libro de Apocalipsis, eh, nos daremos cuenta de que aparecen todos los elementos del santuario el candelabro, el altar del incienso, incluso hasta el arca, los ángeles, los querubines, eh, el altar incluso del sacrificio que está señalado pero estando aquí en la tierra, y el único mueble que no aparece es la mesa, si un, si, Apocalipsis 4 y 5. Si uno se pregunta por qué razón tiene el Apocalipsis para omitir la mesa, no es que esté omitida, lo que pasa es que la mesa es símbolo del trono de Dios, por eso tenía doble porción de pan y doble corona, un trono compartido desde el principio, desde los días de la eternidad. Eh, por lo tanto, la mesa eh, simbolizaba al trono de Dios y Apocalipsis capítulo 4 y 5 así lo revelan. Y esto estaba ubicado al lado norte. Y Satanás quiso ubicarse, sentarse a los lados del norte, donde el trono de Dios, cierto, estaba allí establecido. Y pondrás la mesa fuera del velo y el candelero. El candelero Enfrente de la mesa al lado sur del tabernáculo Y pondrás la mesa al lado del norte Éxodo 26, 35 Tú que decías en tu corazón subiría al cielo Y es cierto, él quería sentarse en el Satanás En el monte del testimonio a los lados del norte En otras palabras, quería tener el trono de Dios Y ser adorado como Dios Esto, él lo va a reproducir eh, poco antes de que Cristo venga, seremos contemporáneos de estos eventos y Satanás va a ser adorado como Dios aquí en la tierra. El pueblo se va a postrar ante él porque la gente va a rechazar la verdad. Nadie quiere saber hoy en día eh, de estos eventos, nadie quiere saber de profecías. Son muy pocos los que tienen verdadero interés en estos eventos finales para poder prepararnos y estar apercibidos. La adoración a Dios, cierto, hoy en día viene proviene y se realiza desde el lugar eh, santísimo del santuario celestial, donde está el arca del pacto, el arca de los diez mandamientos. En otras palabras, la adoración a Dios requiere obediencia eh, y no es un acto de poder decir yo adoro a Dios como a mí me parece. ¿Ok? Sí, se puede hacer en una época como, como esta, llena de derechos... Derecho para esto, derecho para el otro, en fin embargo, la, eh, yo puedo adorar, adorar a Dios como bien me, a mí me parece. Y ejemplos como eso hay bastante en la Biblia, como Caín quiso adorar a Dios como él quería ofreciendo frutas y verduras, las mejores frutas que él tenía en adoración a Dios, por, porque quería adorarlo como él quería, pero no como Dios le había mandado y ordenado que, teni, que debería ser hecha la adoración. Y su hermano Abel lo hizo de esa manera ofreciendo un sacrificio que simbolizaba a Cristo Jesús. Las frutas y verduras no simbolizaban nada, solamente el esfuerzo y los méritos humanos. Por lo tanto, fue una adoración no aceptada. Hoy en día hay cultos de adoración que por más que se pronuncie el nombre de Jesús, por miles de veces se puede pronunciar, Dios no acepta la adoración porque la verdadera adoración requiere también obediencia, y esto proviene desde el lugar santísimo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Por eso dice el Señor que no todo el que me dice Señor Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál es ese día? Cuando Él venga, Señor Señor, no profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, o hicimos milagros, ¿cierto? Como parte de un culto de adoración. Entonces les voy a declarar: Nunca os conocí. Bueno, y no puedo adorar, a, no te puedo adorar como yo quiera, o bien como a mí me parece. Eh, pero el Señor me está diciendo: Nunca os conocí, nunca acepté ese culto, nunca acepté esa adoración. Es más, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Quién está diciendo esto? Jesús. Mateo, capítulo 7. Verso 21 al 23 Por lo tanto se trata de la adoración a Dios No a un ídolo pagano Y Dios establece la forma Como una adoración sagrada y santa Tiene que ser hecha y realizada eh, Lo mismo eh, Yo no puedo adorar a Dios Con cualquier tipo de música Porque suena bonita O porque es música para jóvenes La, la, la, la música de adoración No es para jóvenes La música de adoración es para Dios Es un ser es eh, santo, eh, los ángeles dicen santo, santo, santo y cuando se mezcla lo sagrado con música mundana, melodía y ritmo mundano entonces surge la música profana y eso Dios no la acepta podemos estar adorando lo mismo que hacían eh, como lo hicieron el, los baales sobre el monte Carmelo haciendo cualquier sacrificio y sin embargo nadie escuchó nada lo mismo hoy en día, eh, el Señor nos dice que Él nos acepta, siempre y cuando hagamos también su voluntad, y todo esto también en términos de adoración. Hay una preparación que nosotros tenemos que hacer para los eventos finales, eh, solo los que hayan estudiado cierto diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, eh, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán el mundo. Eh, recibir la, la, la verdad en nuestros corazones. En nuestras palabras, aceptar a Jesús como nuestro Salvador, aceptar su voluntad, qué es lo que Él quiere de nuestras vidas, qué es lo que Él pide de nosotros, para que de esa manera, eh, eh, ¿cierto?, recibir el amor de la verdad en nuestro corazón y ser santificados también eh, por ella. ¿Se sienten los hijos de Dios actualmente bastante firmes en la palabra divina para no ceder al testimonio de su sentido? ¿Se atenderán se atendrán, cierto, ellos en semejante crisis a la Biblia y solamente la Biblia? ¿Por qué habla de la Biblia y los sentidos? Porque vamos a ver, vamos a oír eh, y esperemos no palpar eventos, entre comillas, de carácter maravilloso obrados por el poder del espiritismo moderno. Y esto será realmente terrible sobre la tierra, porque finalmente va a engañar a los hombres sobre esta tierra. Muchos se, se van a dejar eh, eh, se van a dejar engañar por lo que ven eh, o escuchen y no por lo que la, lo que la Biblia dice. Y esto es lo que hoy en día la gente no quiere saber nada de lo escrito, sino que solamente se, se quiere dejar guiar por lo que ve o bien por lo que escucha. Esos son los sentidos. Pero nuestra fe no está basada en lo que vemos o lo que sentimos o cómo nos sentimos, sino en lo que realmente está allí cierto escrito en la palabra de verdad. Eh, Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Se aproximan grandes eventos sobre la tierra que finalmente eh, van a demandar de cada uno de nosotros una fe inquebrantable. Una fe que realmente va a requerir una, una consagración eh, tremenda. Algo que finalmente nos permita estar de pie frente a lo que va a acontecer sobre la tierra. ¿Qué nos va a permitir Estar de pie frente a lo que viene, precisamente el estudio de la Sagrada Escritura. Y ese estudio, recibir en mi corazón, en mi mente, el amor de la verdad, eso me santifica, me prepara para lo que viene. No menospreciar la profecía. Si, el, si estos libros de Daniel, el Apocalipsis, fueron dados por Dios, es por algo, un ser superior. Eh, no somos dignos de compararnos con él. Eh, nos entregó estas importantes y solemnes verdades. Vamos a ser actores, vamos a ver en la tierra una enorme adoración cuando Satanás tome la forma de Jesús señales extraordinarias, eventos maravillosos nunca antes vistos eh, por el ser humano que Satanás ya ha preparado y solamente está esperando el permiso divino para poder desplegar estos eventos frente a los seres humanos. Y Dios lo va a permitir, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso. Por lo tanto, eh, este intento de un nuevo orden mundial sobre la tierra va a ser llevado a efecto porque son las profecías apocalípticas eh, del último tiempo. Hay otra adoración, ¿eh? Eh, está la adoración de la bestia, porque dice, ya adoraron al dragón y a la bestia. ¿En qué momento adoran a la bestia? Apocalipsis capítulo 13. ¿En qué momento la adoran? Eh, aparece Satanás sobre la tierra y es adorado. Pero inmediatamente también es adorada la bestia. Aquí hay una adoración, hay una doble adoración. Y hay un, hay un acto de blasfemia terrible, porque dice el verso 4, si no me equivoco, verso 5, que abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo. ¿Cómo va a ser adorada a la bestia? Eso lo vamos a ver mañana. Mañana viernes a las 21.30 horas vamos a estudiar este impactante tema que será terrible también, la adoración de la bestia y en qué momento también eh, va a ocurrir. Estemos alerta, estemos en guardia, no descuidemos las profecías. Eh, personalmente estoy bastante eh, preocupado porque se aprecia muy poco interés del pueblo de Dios en la profecía apocalíptica. Espero que no seamos descarriados, no seamos desviados, ¿cierto?, por medio de estas advertencias, porque no le hicimos caso. No fue de vital importancia para nosotros y esto va a acontecer. Si 10 años atrás hubiésemos anunciado, hubiésemos predicado que, que van a venir eh, pestilencias sobre la Tierra... Nadie, nadie hubiera creído, sin embargo ese evento llegó sin que nadie lo anunciara prácticamente y nos pilló a todos de sorpresa, nadie está yendo a las iglesias, ahora se nos, se nos está prometiendo un porvenir extraordinario porque las cosas van a suceder de nuevo, eh, ya hay países que iniciaron la vacunación y sin embargo lo que viene sobre nuestro planeta es algo terrible. Eh, para poder llegar a las escenas de Apocalipsis capítulo 13, algo muy grave, algo muy serio va a acontecer sobre la tierra en términos de una gran catástrofe. Ya lo vimos al comienzo, eh, grandes bolas de fuego van a caer sobre la tierra y a eso también se van a sumar otro tipo de eventos como eventos de carácter geológico, enormes terremotos que la gente finalmente va a clamar a Dios. Eh, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación por eso aceptan las condiciones que están escritas en Apocalipsis 13 como un acto de su o, o una, una forma ¿cierto? de supervivencia de la especie humana es terrible lo que, nos va, lo que viene sobre la tierra Dios eh, ha prometido en su palabra eh, protegernos el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Estemos alerta, velemos, como es el mensaje de nuestro Señor desde aquel apocalipsis, desde el monte de los olivos. Y lo que a vosotros digo, dice el Señor, a todos lo digo, vela. Eh, mañana vamos a estudiar el tema de la bestia, ¿cierto? La adoración de ella, cómo va a ser adorada, no podemos perdernos ese tema. Quiero agradecer a quienes en esta oportunidad también eh, me han acompañado como todas las noches, los cuales, eh, con la compañía de ustedes, eh, se hace posible, ¿cierto?, tener este espacio eh, de reflexión, de poder estudiar eh, también eh, la palabra de Dios. De otra manera eh, no se podría lograr. Un espacio que ha surgido en vista del de los acontecimientos que en estos momentos están ocurriendo también eh, sobre cierto eh, la tierra en esta hora eh, saludo allí a Hugo Brante también nos escribe eh, buenas noches hermano Fernando el señor bendiga grandemente su ministerio gracias mi hermano eh, Hugo Brante el señor también lo bendiga a usted junto a su familia allí cierto a prepararse para lo que viene sobre nuestro planeta Violeta Cuña, buenas noches, bendiciones para todos los hermanos que están conectados, nos dice ella, ella, ella nos escribe desde La Serena. Bendiciones allí para, para usted, mi hermana, junto a su familia. Eh, Hugo Brante también, los entendidos resplandecerán, así es, los entendidos van a resplandecer. Y también, se si añado a eso, el Señor dijo, mis ovejas oirán mi voz, las que me conocen oirán mi voz. Eh, Violeta Acuña, hermano Fernando, Dios lo bendiga Gracias mi hermana, también bendiciones para usted Jimena Vázquez, bendiciones para todos mis hermanos Dios los guíe a cada uno de ustedes para este tiempo Así, así sea, ¿cierto? Dios nos guíe Y esa guía es a través de las Sagradas Escrituras Él trazó el camino, ¿cierto? Eh, lo que debemos hacer, lo que debemos evitar Y de esa manera... Eh, poder encaminarnos eh, hacia lo que va a acontecer sobre la tierra y enfrentarlo eh, mejor. Eh, eh, Rosa Nazareno, hola hermano, bendiciones. Bendiciones también allí para ustedes. Eh, Ruth Cortés, buenas noches hermanos, muchas bendiciones. Hugo Brante, el ojo que todo lo ve. <ríe> sí, realmente son aspectos que... Eh, del mundo, cierto, que también es, hay que estudiarlo allí. Eh, Alejandra Araya, es verdad, nada está hecho por casualidad. Ahí, cierto, cuando hablábamos del templo de la serpiente, aquel auditorium de la serpiente, estuve leyendo por allí que eh, finalmente, el, cuando se construyó ese templo, o mejor dicho, ese salón, en 1971, eh, finalmente cuando lo fueron a mirar eh, tenía esa forma es decir, nadie la pensó, las cosas se dieron así pero eso es mentira eso no es así eh, nada sale al azar en men menos en términos de una edificación todo se piensa, se diseña y tiene un objetivo eh, diferente que no es la adoración a Dios eh, Ruth Cortés eh, que adorar la imagen, cierto, eh, cuando hablábamos allí ...de los eventos también en Babilonia... Eh, ...Rosa Curín, buenas noches hermanos... ...saludos desde Copiapó... ...buenas noches ahí también mi hermana... Eh, ...mi hermana Curín... ...Doris Campillay... ...desde Quintero... Eh, ...gran profecía... ...que próximo estamos a tales eventos... ...así es mi hermana Doris... Eh, el, eh, ...el señor ya pronto viene... ...estamos en víspera de grandes acontecimientos... ...sobre la tierra... Eh, nos quedan 14 días para terminar este año 2020. Por allí les cuento que esta semana tuve que salir eh, y por allí en un cartel, en una esquina de esos carteles enormes de publicidad eh, que hacen alusiones a fiestas de fin de año, etcétera Bueno, ahora no hay ningún llamado, ninguna convocatoria de nada por... El, la contingencia que estamos viviendo eh, sin embargo en, en, en letras bien grandes decía hasta nunca 2020 hasta nunca pareciera que este año que ha sido malo nadie quiere acordarse de él, sin embargo eh, haciendo a luz, reflexionando sobre eso eh, eh, lo que viene mis queridos eh, realmente va a tener ese mismo deseo no solamente 2020 sino que muchos otros años que seguramente van a venir por delante y cuando digo muchos otros años no estoy hablando de 50, 80 y 100 años eh, estoy hablando muy poco tiempo ya de muy poco tiempo eh, la gente dice la profecía los hombres van a... Eh, Desfalleciendo, dice Jesús, los hombres, por el temor y la expectación de las cosas que van a venir sobre la tierra. Eh, Alicia Silva, saludos querido hermano, mañana es el último día de este, de este año. <risa> de ahí, eh, saludos ahí, hermana, mi hermana Alicia, desde Santiago, nos escribe ella. Eh, si mañana Ella me pregunta si mañana es el último estudio de este año. Eh, ok, gracias allí por preguntar. Eh, mañana eh, vamos a tener el estudio normal. Eh, vamos a estudiar el tema de la adoración de la bestia. Eh, de concentrado allí en Apocalipsis capítulo 13. Sin embargo, eh, la semana que viene, eh, la semana que viene, eh, que corresponde al día jueves, precisamente... Cada día jueves eh, 24 eh, Ese día lo vamos, a, eh, lo vamos a liberar En vista de circunstancias, ¿cierto? De muchos de ustedes, de familia Y vamos a retomar al día siguiente Que es 25, pero ya es viernes, ¿cierto? Con eh, un tema extraordinario Que va a amarrar todo esto Todos ustedes seguramente están preguntándose ¿Cuándo va a suceder esto? Es decir, ¿en qué momento va a aparecer Satanás? Tengo la respuesta para eso. Y tiene su base tanto en las Sagradas Escrituras como en el Espíritu de profecía. ¿Va a aparecer antes de que termine el tiempo de gracia o va a aparecer después de eso? Eso va a suceder el viernes 25 de diciembre y ya de allí, ¿cierto? Para después, eh, lo mismo tónica para fin de año y... Y comenzar una nueva serie de temas enfrentando el año 2021. Eh, sí, eh, precisamente eh, continuamos, cierto, mañana y la subsiguiente semana, pero en el día 25. ¿Ya? Eh, Ruth Cortés, amén. Ruth Cortés, cierto, a nuestro Creador. La adoración solamente a nuestro Dios. Ruth Cortés también nos dice allí, Satanás se va a presentar. Personalizar, ¿cierto? Que el Señor nos mantenga firme y fiel estudiando y que tenga el misericordia de nosotros. Eh, como siempre lo he dicho, eh, es difícil esto en el sentido de que podemos leer, podemos escuchar temas relacionados con esto. Sin embargo, ya para verlo, vivirlo, el Señor nos dice, si te dicen que el Cristo está aquí, no salgas, no vayas a verlo. Eh, o bien, si nos dicen está este aposento, no vayas. Seguramente va a haber un breaking news en las noticias, en la televisión, eh, va a ser transmitido de diferentes partes y, va, y la tentación va a ser de nosotros, va a ver cómo es, ¿no? que quiero ver cómo es, quiero ver lo que dice, quiero ver cómo la gente va a ser engañada. Pero dice la escritura que si fuere posible, también a los escogidos. Por eso la pregunta es, ¿estamos lo suficientemente preparados para esto? Dios nos ayude realmente, Dios nos ayude. Eh, Julia Pozo, Dios tenga misericordia de nosotros. Eh, Amén, ¿cierto? Ruth Cortés nos señala. Eh, vel, eh, velad y Orad también dice allí, eh, Ruth Cortés. Realmente eh, tenemos que tener esa, esa fortaleza, esa fe esa preparación, eh, por eso Jesús eh, nos dejó los libros de Daniel y Apocalipsis, Dios permitió que estos libros quedaran, fueron diseñados, pensados, estructurados, y utilizó a, estos, a los hombres ciertos de la escritura, a Daniel, a Juan, para finalmente que quedara por escrito, eh, cómo los eventos finales se iban a desarrollar, qué es lo que iba a pasar, qué es la, la, los eventos graves, este evento es el último acto del drama, este evento que estamos estudiando. Yo no he puesto acá los grandes detalles porque el tiempo avanza rápidamente. He traído lo más relevante y debemos, de, eh, por cada uno de ustedes ¿cierto? y de nosotros, eh, estudiar más profundamente estos acontecimientos. Eh, realmente Dios tenga misericordia de nosotros. Eh, Alejandra Araya, agradezco a Dios que lo haya utilizado para enseñar estos fabulosos temas proféticos. Dios nos proteja de todos estos engaños satánicos y seguir preparándonos día a día. Ricardo Roco, saludos, hermano Fernando, Dios bendiga eh, tu ministerio. Eh, gracias, hermano eh, Ricardo Roco, también bendiciones para ti y también allí relacionado con Alejandra Araya, ¿cierto? Estos temas son... Eh, precisamente es la verdad presente para nuestros días, son, es lo que debemos de estudiar hoy, hoy en nuestras casas, porque yo ya lo dije en veces anteriores, eh, la, esta pandemia, una señal de una epidemia a escala global, mundial, es una señal a escala mundial. Por lo tanto, es, es, eh, es de vital importancia que podamos eh, realmente... Eh, poder abrir nuestros ojos que Dios Pedirle a Dios que unja nuestros ojos con colirio Para poder ver lo que está aconteciendo sobre la tierra Y en segundo lugar eh, Saber interpretar las señales de los tiempos Saber interpretarlas ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay muchas personas eh, Tanto en el mundo que no tienen idea de lo que está ocurriendo y, y por parte del pueblo de Dios eh, también a veces cometemos el error de bajarle el perfil a estas cosas, pero no es así, ya hemos entrado en, en un terreno, más que terreno, en un tiempo del cual los eventos de aquí en adelante ya no van a parar. Hay, hay tres señales eh, que se están dando en estos últimos días, me refiero ahora aquí de mes, eh, tuvimos el... El eclipse solar, cierto, que sucedió la semana, eh, esta semana, eh, este eclipse solar, eh, oscuridad total, cierto, allí en el sur del país y aquí por estos lados, aquí eh, se, se vio un sol un poquito pálido, salió un viento frío, helado, eh, también cayeron estrellas esta semana, eh, eh, bastantes de ellas, y por otro lado, ahora el 21, desde el 16 al, hasta, hasta el 21 de diciembre, se va a formar una conjunción entre Júpiter y Saturno, donde la luz de ambos planetas se va a sumar en una sola para, eh, según algunos dicen, la, para formar la estrella de Belén, evento que no se producía en 800 años. Por lo tanto, eh, estamos siendo acompañados de eventos en todo orden de cosas para terminar el año, y también han habido eventos geológicos que no sé si la televisión los recoge o no los recoge, pero entró en erupción el volcán Etna eh, por lo tanto incluso hay, han habido temblores bien fuertes estos últimos días y el mismo día del eclipse el mismo momento del eclipse se estaba también produciendo un 6.3 si no me equivoco en el norte también de nuestro país eventos que Dios permita que podamos y eh, eh, saber interpretarlo ¿cierto? de la manera, de la mejor manera eh, posible para que podamos entender que el fin viene sobre la tierra Dios nos ayude, Dios tenga misericordia de nosotros y les invito a ustedes para que puedan eh, apreciar ¿cierto? Eh, las sagradas escrituras especialmente Daniel y Apocalipsis que nos van a llevar y conducir hacia lo que viene Vamos a orar, le vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta oportunidad. Señor que estás en el cielo, ten misericordia de todos nosotros, tú vienes pronto, las señales de los tiempos así lo señalan y queremos rogarte que tengas piedad de cada uno de nosotros, de la familia y seres queridos a quienes representamos y aquellos que aún no te conocen. Bendice a los enfermos de tu pueblo, a aquellos que están delicados de salud, eh, oro a ti en forma especial por mi hermana Alicia Muñoz que tú la bendigas a ella eh, ella tiene ya su edad y pido que le puedas sanar quédate con todos nosotros y condúcenos en horario de esta noche para poder reflexionar también en lo que tu palabra nos ha dejado oramos en Jesús Amén grandes bendiciones para cada uno de ustedes no se olviden mañana a las 21.30 horas vamos a estudiar y la otra parte, la, la contracara de este tema Que es la adoración de la bestia Pregunto, antes de poder, cierto, terminar eh, Si el papado, simbolizado, simbolizado en Daniel por el, en Daniel capítulo 11 por el rey del norte Y en Apocalipsis 13 por esta bestia que sube de la, de, de, del, del abismo En Apocalipsis 17 y en el 13 del mar eh, Se posiciona sobre todo el mundo como autoridad mundial, eh, pregunto, eh, ¿va a haber alguna especie de ceremonia de entronización como autoridad mundial, a un nuevo orden mundial? Interesante, ¿va a haber una ceremonia de entronización que finalmente la adora todo el mundo? ¿Por qué el dragón le da su poder, su trono y grande autoridad? ¿Hay una ceremonia? ¿Y ¿En qué consiste esa adoración? Y ese acto de blasfemia, mañana a las 21.30 horas, no se lo pueden perder. De pronto, eh, grandes bendiciones y el Señor nos guíe. Y no te olvides, ¿cierto?, también allí de suscribirte al canal, activando la campanita para que puedas recibir notificaciones. El Señor nos bendiga y cuide siempre.